Es to practice, Ba Chi, Chen Chi and uh, Pro Chi practice. ¿Y? Ah, uh, Chen Chi. ¿Algunas personas dislike about the Chen Chi? But the chen -chi. <laughs> Hay otras prácticas como por ejemplo la Chi, reunir el Chi, o of your Chen Chi. In this special moment to uh, Chen Chi is more effective. Chen Chi es una práctica uh, muy efic eficaz para este momento en especial. Ah, uh, but you try practice it. Uh, <laughs> Aunque a algunas personas les resulta dura, es bueno, es bueno intentarlo. Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, ¿eh? Es muy buena para los pulmones. Y los pulmones, recordamos que controlan la piel. Uniendo los omóplatos atrás y separando 45 grados los brazos. Y extendemos el chi so, ah, uh, to chen chi, la chi and the pro chi together in this moment, also it is very useful, ah, to chi, la chi y, y luego verte el chi, eso es una moment, me, uh, es muy útil qi, para mantener un buen nivel de inmunidad. Qi. Ah. chen chi, la chi y verte el chi, hey, recordarlo. You, you keep in the Puedes estar ahora en posición sentada o de pie. Mm. Hemos trabajado a nivel del sistema inmune energético y a nivel del sistema inmune físico practicar los movimientos es okay. importante para todos los días ahora, bien vamos a seguirlo vamos a seguirlo al profesor Tao ¿toma? podemos hacerlo de forma sentada o de pie vamos a entrar en un estado de chikun, un buen estado de chikun. no relajamos Si estamos sentados, mantenemos el cuerpo ¿Para extendido para el hacia arriba. Si estamos de pie, cerramos los pies o cerca de, cer de estar cerrados. Vamos a poner la música Chenchi, vamos a hacer Chenchi Fan. Ahora mantente en el interior de la cabeza ¿sí? Relajamos Dentro del pecho observamos y relajamos Vamos a través del abdomen, relajamos Observamos el interior de las piernas, relajamos al interior de los brazos y relajamos. Y al interior de la columna vertebral y relajamos. Ejemplo. Experimentamos que cada parte del cuerpo sigue las instrucciones, se relaja profundamente. Tenemos un cuerpo de chi y se funde con todo el campo de chi alrededor del cuerpo, alrededor de la tierra. Dirigidos por Pan Hui, vamos a mover el cuerpo balanceándolo adelante y atrás. Experimentamos la abundancia de Hun Yuan Chi original rodeando el cuerpo. Eres el centro del campo de Chi. Y nosotros somos el centro del universo. El interior es Juan Juan, Juan Kung Kung tan, tan Vacío pero no vacío. Todo está lleno de chi puro. Relaja. Nos mantenemos en este buen estado de chi y seguimos las instrucciones abriendo los brazos y flexionamos las manos sosteniendo una bola de chi ok ahora sí frente al abdomen vamos a hacer primero la chi Imaginamos que tenemos una gran bola de chi, conectamos, abrir, cerrar, a abrir Abrir Ahora giramos palmas abajo y abrimos a los lados, mantenemos brazos extendidos, el centro de las manos se abre, Unimos los homóplatos y empujamos hacia afuera, y adentro y afuera, y adentro, afuera, adentro, afuera. Y vamos tratando de dar lo mejor. Esto es muy bueno para los pulmones. con una sonrisa en la cara. También se puede practicar sentado. mejor homóplatos <Susurra> se juntan y se separan se une y expande afuera. El centro de las palmas se abre. Ahora, despacio, giramos las manos y... Traemos las manos al frente del abdomen y vamos a abrir y cerrar otra vez, abrir, cerrar, and, hey, Abrí. Las manos sostienen una bola de chip. Sigan mis instrucciones. Usa tu mente para conectar la bola de chip con el tantien inferior palmas abajo se abren los brazos al exterior a los lados flexiona las muñecas y estira los dedos el cuerpo centrado y extendido abre el centro de las manos de esta manera estamos en la posición de Chen Chi y seguimos las instrucciones para el fui arriba empujamos las homóplatos y empujamos dentro afuera dentro afuera y otra vez Dedos extendidos. platos dentro y afuera. Empujando las manos afuera. Sí. Retrae el mentón. Mijmen atrás. al pecho Dándolo mejor. Sonrisa en la cara. mantenemos los brazos abiertos tiramos las manos sosteniendo la bola de chi hacia el frente palmas enfrentadas frente al abdomen ahora hacemos la chi Abrir. Cerrar. Abrir. Abre. en el campo de chi y en el cuerpo abrir Cerrar. abrir profundamente en el universo cerrar desde el universo profundamente en nuestro cuerpo de chi Sentimos la bola de Chi entre las manos y suavemente la masajeamos. Y al mismo tiempo reunimos Chi en la bola de Chi y elevamos la bola de Chi. Por encima de la cabeza. Usamos la mente para verter el chi en el cuerpo a través de la puerta del cielo en todo el cuerpo. La mente observa el interior. Pasamos las manos, pasamos la cara, el cuello. Reunimos chi, brazos, manos. La mente reúne el chi dentro de todo el cuerpo, miembros inferiores. Imaginemos las manos dentro de la tierra, sostenemos una bola de chi y elevamos la bola de chi. Conectando con todos los practicantes de todo el mundo. Elevamos la bola de chi. Las manos en el cielo. Vertemos el chi. a través de todo el cuerpo, vertemos, profundamente, en el interior, nutriendo todo profundamente el interior, el chi universal, limpia y nutre el interior, cada, órgano del pecho y del abdomen. Nutriendo los brazos. Piernas. Y elevamos el chi despacio. Arriba. Dentro del cielo. Vertemos el chi. A través de todo el cuerpo. Limpiando todo el cuerpo. Vertemos el chi. Vertemos tanto de pie como sentado estamos nutriendo profundamente el interior elevamos el chi como si tuviéramos muchos brazos de chi hacia arriba las manos profundamente en el cielo Vertemos el chi. El chi celestial va a través de todo el cuerpo. Abajo. Vertemos. Limpiando el interior, desaparecen los problemas, desaparecen los bloqueos. El chi, la sangre, fluye bien en todo el cuerpo. Desaparecen los bloqueos, se transforman en chi. Elevamos el chi. Elevamos despacio. Nosotros somos el maestro. Todos los practicantes siguen las instrucciones. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Vertemos el chi. Vertemos. Abajo, abajo Experimentamos todo el cuerpo Brillante y limpio Muy saludable Elevamos el chi Elevamos el chi en el cielo vertemos el chi vertemos reuniendo el chi a través del cuerpo cada vez más y más brillante más saludable en este momento lo que tú quieres es sostenido por se realiza ese chi ese chi se hace abundante elevamos el chi Profundamente en el cielo. Y vertemos el chi. El chi líquido sigue a nuestra mente a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. El interior de cada célula se vuelve brillante y claro. Cada célula se llena de vitalidad. Vertemos el Chi a través. Vertemos. Cada célula se limpia y se aclara, se nutre. Se vuelve saludable. Elevamos el Chi. Elevamos el Chi al interior del cielo. Vertemos el Chi a través de la puerta celestial. A través de todo el cuerpo. Pasamos la cara el pecho, abdomen, cubrimos tu la mente se mantiene en el tantien inferior nutriendo de chi, nutriendo profundamente, relajamos, Relaja. La mente se mantiene en el Tantien inferior. El Chi universal se funde en el Tantien inferior y se hace abundante. Se hace abundante. la salud se ha mejorado notablemente, naturalmente relajamos, El interior del tantín inferior y todo el cuerpo se ha vuelto bello, hermoso. Nosotros somos un cuerpo de chi. Somos muy saludables. manteniendo la mente estable, con una sonrisa interior, Ahora todos seguimos las instrucciones. Ahora hacemos cinco minutos de meditación. Nos sentamos, por favor. Puede ser también de pie. En la mejor postura que te resulte. Cualquiera de las posturas es correcta. Disfrutamos Relaja el cuerpo y siente que en ese estado de relajación el chi penetra profundamente. Cerramos los ojos en un estado meditativo. La mente vacía, ni pienses eh, sobre el chi, ni siquiera pienses en el chi, solamente relájate. con esta corta meditación el chi se relaja y se vuelve más armonioso todo el chi en el interior damos buena información el estado de salud cambia y se vuelve muy a muy buen nivel Ahora, amablemente, movemos manos y dedos de los pies, movemos los hombros, pasamos las manos por la cara, todo el interior del cuerpo, el pecho, la espalda, sentimos... Que todo el cuerpo está más okay. relajado. Muy bien. Hombros. Espalda. Muy bien. Hoy hemos estado cerca de dos horas practicando. Muy bien. Muy bien, ahora enviamos buena información a todos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Hola, sí! ¡Sí, sí,